Pues lo primero de todo es una escala en la serie de introducción y también de final una escala en sol mayor estilo melódico, eh, una escala descendente ¿Vale? esta sería la, la introducción lo que voy a hacer es 0, 9, 10, va, perdón, empiezo por el 9 9, 10, 0, repito 9, 10, 0 7, 7, 0 Ahora me voy a ir al traste cuarto de la, de la primera 4, 5, 0 4, primera, 5, segunda 0 al aire Sigo aquí Y ahora meto el meñique en el, en el traste séptimo traste de, la, de la tercera Y ahora aquí ya para, empiezo la... Eh, a utilizar el quinto traste, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 7 en la cuarta, 0, y pulgar en la, en la tercera. ¿Vale? Esta sería la primera, la primera sección. Y ahora ya empezaría, o la primera sección no. La introducción. Ahora empezaría la sección A, que empiezo con un con un pull-off 0, 2, 4 y primer al aire. Aquí lo estoy dando con el, con el índice, quizá en la tablatura por el que le dé con el pulgar, ¿vale? Yo he aprendido a hacerlo así. También puede ser así. Yo creo que lo hago con un índice porque luego voy a hacer esto. Paro por si me equivoco y ahora seguimos con la sección Bueno, pues como habíamos dicho empezamos con este, este tresillo o triplete. Tengo que hacer cero y esto sin pulsar. ¿vale? Segundo traste, cuarto traste de la cuarta. Ahora hago un slide 4-5. ¿vale? Slide 4-5 la cuarta y un forward roll. Ahora un poquito de single string en la tercera y cuarta, en el traste 2 no, en el traste 1. Meto estas dos notas de transición y ahora empiezo la siguiente frase en la cual voy a hacer tercera al aire, ter eh, cuarta en el cuarto traste, ¿vale? repito. Muchas veces hago en vez de hago meto, meto otra otra una repetición de la segunda, pero es 2 ¿vale? La frase de nuevo que es como pone la tablatura de nuevo vale, medio, índice eh, pulgar, pulgar y ahora vamos a meter este un acorde de mi menor ahora vamos a meter un do Al aire, segunda en primera en el segundo traste y ahora estratégicamente meto el dedito aquí en el traste 1 y ahora voy a hacer también lo puedo hacer así como me, me coja mejor y una escala descendente de sol melódico una escala de, melódica descendente en sol, mejor, porque el estilo es melódico, no, no la escala. 0, 5, 0, 5, 0, 7, 0, 0, 0. Y ahora remato toda la frase completa. Toda la frase completa la parte, eh, digamos, A completa directamente, ¿vale? Bueno, y ahora viene la parte B la parte B que tiene como dos secciones una sección A, eh, son, son muy parecidas solamente hay una pequeña diferencia entre la sección A y la sección B que ya cuando llegue os la comentaremos pero hay muchas partes en, en común eh, empezaríamos con... habíamos acabado en... Eh, digamos la parte A ¿vale? ¿vale? haciendo pellizco, eh, perdón, pulgar en la tercera, pellizco segunda y, eh, perdón, segunda, primera y quinta, tercera y otra vez, y ahora vamos a empezar esta, esta frase con esta figura, estos dedos los vamos a mantener así, ¿vale? 4, 5, 5, 1. Vale, digamos, forward, backward, Empiezo forward otra vez. Ya he levantado este dedo porque no lo voy a usar y una, una frasecita melódica, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Un poquito de Scratch aquí, un hammer -on. la segunda cuerda, 2-3, y una frasecita típica de Scratch. Vuelvo a la figurilla de antes. Eh, ahora eh, introduzco ya el final que sería... Repito. Vale, y ahora... Ahora vuelvo a hacer escala melódica y eso que te hacíamos a la... En, la... en la primera... La primera parte, entonces estoy aquí en... Termino la escala melódica. ¿Vale? Con el Mi menor, repito que aquí se me ha escapado una nota. ¿Vale? Y ahora ya remato eh, la, la sección A con eh, un acorde de, de, de Re que voy a poner. acorde de Re que voy a poner sin ponerlo, porque voy a poner estas dos notas del acorde de Re, pero eh, dejando resonar. Entonces estamos aquí. Repito toda esta parte, la parte A de la sección B. parte no me ha quedado muy bien repito vale y ahora volvería a hacer lo mismo esta sería la sección la parte b de la sección b lo mismo empiezo igual continúo igual y ahora en vez de hacer esta repetición me voy a ir a... Vale, voy a meter estas dos notas. Y un acorde de sol. La, la cuerda rena de re no hace falta que suene, ¿vale? Repito. Estábamos aquí. igual que al principio y a partir de aquí todo igual ¿Vale? salvo que aquí meto esta nota que antes no metía parte B completa Para rematar, pues acabaría con el, con las calitas del principio. Repito. Esto es, ¿vale? Bueno, pues no sé si va quedando claro o no. Si hay alguna parte que no queda clara, pues mira, aprovecho y digo, poner comentarios, porque los comentarios, cuando se pone algún comentario me, me llena de orgullo y de satisfacción, ¿vale? Bueno, con Dios.